¿La China sí. devolvió el auto? La China devolvió el auto. Pablo no. dice no se lo acepta. Yo en la la radio, realidad. Mis compañeros sí. me contaron ah, que. Contame. El señor no aceptó. Lo que se regala no se devuelve. Bueno, bueno, claro. gesto, Pero parece como que ella tomó un buen gesto y él tuvo otro buen sí, gesto. Esa, esa, lleva, este, ver, son dos buenas personas. ¿Verdad sí, claro. que se lo habrá? devuelto por un tema de que... ¿Los gastos? Ah, no, no, no, para ver si pica. ¿viste? A ver, ver ah, busco una, una, una cercanía. No, no, ah. No, no, ah. Lo... Lo... Lo... Motivo de contacto. Sí. No sabemos eso. Todavía sí, no los escuché a ver. ninguno de los dos. Para... Le voy escribir otra vez mandale, a la China. Mandale, China, veníte. Si lo acepta ella, él, si acepta el auto, le sirve para regalárselo a otra el día de mañana. Perdón, los regalos no se devuelven. bueno La señora tuvo un buen gesto porque habrá dicho este auto, la cochera, el seguro, la nafta que aumenta el sábado vez Otra vez se lo devuelvo chao yo, yo tengo una pregunta en voz alta para mí misma Le escribí a la china hace <risa> la semana pasada. Le queda un tilde ¿Estaré bloqueada? No, no ¿Ves no. la foto? Tengo dos teléfonos En uno está la foto y en el otro huevito o sea, no vuelví a, a la cara. Pame. Si no ves la foto, no. Pamela, si no estás bloqueada. bloqueada. No, o no estás no. agendada y no, y, bloqueo, y no te quiere. Saleada. Creo que si no te agenda tampoco. Si es tampoco. un solo tilde de WhatsApp no. y no tiene foto, no. estás bloqueada. No, no creo que No que No tiene no ah, por qué bloquear Puede, ah, puede no, haber no, cambiado no, el creo. teléfono o se lo pueden haber robado. Se lo pueden haber robado, Pamela Puede que cambió el número. China, escúchame. si no Aquellos amigos de la China le dicen, por favor, que me caché. Por favor. Bueno, lo que lo se lo regaló también Roger King. No, bueno, pues. El auto. ¿Pero por qué se devuelve el... A ver, ¿está bien, está mal que devuelve el auto? No, está bien, eso es muy claro. ¿Por y porque si ella ya <risa> no tiene nada que ver y entendió que él él le regaló, pero él sí. ella le quiere demostrar que no estaba por interés, sí. está bien que le devuelva el coche. 20 está, 20 y también está, está muy bien que Rusia no quiera aceptárselo. No, Perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo intento, o sea, yo te lo devuelvo. ¿Me decís no, no, todo bien? Me lo reconozco. Bueno, está bien. Decimos, Obvio, yo ¿sabes? lo intento, igual ¿sabes? lo intento. Igual sabes es que la, la, la, la, la no se devuelve. El auto. El la el información auto. que circula es que la China lo va a devolver, no tanto ni por un gesto altruista, ni por decir esto que se corte, sino porque está muy cansada de este debate que se está dando sobre oh. si sí, que el auto que te va a si pasar. Tiene Siempre tiene le pegan nosotros. a la China. Sí, el Basta. tema es que por lo que sea le pegan. Si no le devolvió, ay, no le devolvió. Ahora que le devuelve, ¿para qué le devuelve No hay sí. nada que nos venga bien no, con la China, no. es como la mujer más sí. envidiada de la farándula. Yo me pregunto, la China Luisa? Sí, para amor. tener auto. Luisa sí, sí. ¿Le devolvió el auto a la China vos qué pensás y la, yo creo que lo devolvió por esto que estás diciendo vos por todo lo que se armó para tener una actitud y demostrar que no hay ningún interés pero coincido con vos le dan con un cambio ¿Por porque es hermosa porque es envidiada porque es libre se ha chido de ser de sí. las más libres no, de todas sí. Pero porque nadie no tiene... se enoja no, por le, los... no le podemos encontrar porque acá están materialistas ustedes es como que el, el amor ustedes? va y viene lo importante es el dinero sí. No, sí. todos ustedes sí. ¿No, será no, es que señora, no será que la señora no será que mí... la señora ve ese auto y sí. vea a ese caballero si mantiene ese regalo yo ¿eh? no. Sí. No. No. no buscan algo más sencillo? no, no. no. yo estoy de acuerdo no. por lo cual me lo quedaría para recordarlo si fue un gran amor ¡La me doy sí. una vuelta con amigas Obvio. igual, pará te devuelvo porque es peligroso andar con ese auto lo, lo mismo ah, te agarran el bolso te tiran de los no, pelos bueno, a no, no china fue, le sacan no, los lentes de sol sí, no pero lo lo me lo me amigo, Miami ¿no? también hay que decirlo acá claro. no sé si, si es muy posible dice es que en el bondi vas con el celular y te dicen bajar el celular pero no perdón era un ahí? gran regalo ahora no es contar. un mal regalo es hablaron más terrible pasa que era un sueño no hablaron más quiero hablar también con Ruger los son dos hermosos los quiero los dos pero esto decía Ruger cuando se lo regalaban ¡Oh! Regalé un auto que a ella le gustaba mucho Que cuando fue a Nueva York me mandó una foto Me dijo, che, eh, este auto es el auto de mi sueño, no sé qué, quiero tenerlo algún día Tranqui, amigo, el regalo Y yo dije, tengo que romperla alto porque es. Este, de... Sí, sí, sí eh, tengo que romperle, regalarle alto darle alto regalo Y me esforcé mucho, de hecho conseguí el auto que quería Fui a plotearlo del color que quería, todo, todo Y se la entregué con un moño gigante y la rompí, boludo, quedó el hermoso la otra y ella está feliz de la vida. <ríe> Todo el mundo nos dice que hagamos canciones y, y todavía no activamos por el simple hecho de que no podemos juntarnos en el estudio porque no surgió nada más el, la idea, pero sí, obviamente los dos tenemos ganas de, de hacer una canción juntos. Bueno, muy bien. Ah. Sí. No tengo yo tengo información de último momento. ¿Qué pasó? No, no pará. ¿Qué, ¿Qué está hablando no, de nada? Pensé que me que... Bueno, yo traje... Una vez que estén preparados, preparado, dice que te lo no, hizo viste. Está emocionado con su data. En base a lo del auto, Pame, me sorprende te... que lo haya ploteado y no pintado, porque es un ¿No se plotea, Perdón, no tengo ni idea. Sí, pero ¿plotean un auto? Yo no sé. Alguna de ustedes, alguna vez, o alguno de ustedes alguna vez, me mandó una foto a... Algún amor diciéndole, che, este es el auto de mi sueño, da. No. Dale. ay, yo toda la semana le enviamos una cartera, una cartera anillo. Una cartera, un ¿Y anillo, un si te y se lo esa es mi no. para mi nena. Qué ah, ah, esa es mi herencia para mi nena. Yo sí. no, lo no devuelve, Natalie. Yo no. lo... ¿Por qué lo devolvería? No, yo lo devolvería, pame. Yo, una vez, eh, hace muchísimos años, eh, devolví hasta los regalos, todo, porque me parece que también ¿Qué? devolver las cosas. ¿Qué te regalaron? Que... No, pues, estoy hablando hoy. Decime que te regalaron. Me metes en un compromiso, Pame. Vale, dale, dale. Quiero me está saber. mirando, pabe. <ríe> no, <ríe> En su momento me habían regalado un cuadro, etcétera, y como para cerrar un. ¿Pero un etapa, cuadro de quién? Un cuadro pintado. Por no, dos No te regalaron. No, un pero, por eso lo devolviste. Perdón. No, pero sí. es. Es algo lindo un cuadro. Sí, sí pero es, ¿por qué es, lo pero, devolviste? Y, y las cartas y todo para mí eh, es como un método de superar de las relaciones de olvido, claro. entregar todo lo que. Al claro, el día que te regalen un auto descapotable después. Él. La pregunta ah, la es: boy. ¿por qué el auto? Porque Ruger ha sido muy generoso con ella. Sí. Le ha regalado anillos costosos sí. Sí. de esa famosa firma que está en la Quinta Avenida de Nueva York. Sí. Y que, pero, y que yo sepa, no se los devolvió. Pero perdón. Que no se los devolvió. Alessandro dijo ah, bueno. que ese anillo valía 200 dólares no, y el auto no. vale 20 pero, mil. El auto, anillo 200 El auto, 20 mil dólares. el carro no, blanco? Bro. No, no. Pero, ¿Pero perdón? Ahí, estamos hablando de unos números tremendos. 20 mil dólares, señora. Me pasó que regalé una bicicleta. Me costó un montón comprar la bicicleta. Por supuesto, en 12 cuotas. Un montón. Ahora lo a la semana me dejaron. Le dije, ¿me traes no. la bicicleta? Ah, ¿La pedí? ¿La pedí? ¿La bicicleta." No. qué materialista. Después, bueno. después me casé con el Bueno, pero... El... pero bueno. El tema es que la china... No, para mí es porque no. no dejan de cuestionarle toda la China. Claro. Pero bueno, mandamos un beso a los dos. Vamos a seguir esta historia que para no, mí no si se no. termina. Porque ah, se termina. Si hay amor, si hay amor puede Ay, ser una sí, crisis. Que para, mí vuelvan, van a que para mí van a volver. Para mí van a volver.